¿Cuánto tiempo sin usarlo? Mucho ha pasado desde que subí el último video que fue el de construyendo una computadora con tubos de PVC y cinchos. De hecho, esta es la versión 2 de computadora. No la vean, todavía no está lista. Me falta eh, bastante para terminarla y de hecho creo que va a salir hasta el otro año el video. Ahora sí usé mi impresora 3D y de hecho está to todo diseñado en una aplicación 3D, pero todavía no están listos para tener esa conversación. Eh, suscríbanse al canal porque van a venir ya, ahora sí, nuevos y constantes videos. Ya estoy construyendo de hecho un estudio en mi casa. No he subido videos porque he estado un poquito ocupado con un nuevo trabajo que tengo, que es en la Agencia Espacial Mexicana. Este, cosas de astronautas y todo eso. Y eso nos va a permitir también comprar cosas más caritas para hacer reviews y todo eso. Estoy esperando a que lleguen para empezar a hacer los videos. Ya me llegaron unas cosas que son el, el teclado, el mouse. Ya compré equipo para grabar, aquí tengo una barrier Viene en camino el Oculus 2, el, el Oculus Quest 2, que son un, unos lentes de realidad virtual. Y muchos, muchos tutoriales para sus computadoras y cosas que voy a construir con mis manos. De hecho en, en el fondo no sé si ya vieron que tiene como que mejor iluminación el video. Es porque construí una lámpara LED muy muy padre. Que también ya está grabado, nada más falta editarlo. Compartiendo un poquito esta computadora que tengo en unos grupos. Compartí unos emuladores o unos juegos. Así que en este video les voy a enseñar cómo lo hice. Cómo se configura, cómo se baja, todo, todo, todo, todo de, de A a Z. Pero antes de hacer eso les tengo que enseñar a los que no saben. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo es el producto final? Y ya después empezamos con la explicación. Y bueno, vamos a empezar con una demostración rápida. Esta es mi computadora. Y cuando me vengo aquí y lanzo mi aplicación que se llama Big Box. Que de hecho son dos aplicaciones para lograr esto. Las dos son una sola aplicación, pero no se preocupen. Entonces cuando yo lanzo esta aplicación, yo lo puedo controlar con mi control de Xbox, que es Bluetooth. Le puedo cambiar aquí al siguiente menú y todo eso. Entonces cada vez que cambias tú, esta es la, eh, la sección de GameCube, cada vez que tú cambias de sección se reproduce un video en la parte de atrás con algunos de los juegos que tiene esta plataforma, por ejemplo de Playstation, suena el sonido de cuando prendías tu Playstation y ya empieza un videito ahí sobre Playstation original, igual de Playstation 2. Y cuando ya te metes, por ejemplo, a unos juegos, te salen todos los juegos que yo tengo instalados en mi computadora. Por ejemplo, vamos a probar, no sé, Cross Island Hill tiene. No. Por ejemplo, si pongo el juego de Rugrats o Aventuras en Pañales, empieza a sonar eh, la cancioncita del show. Igual pasa con Metal Gear. Metal Gear tiene una imagen extra de fondo Igual Mega Man Legends 2 Mega Man Legends 1 Y así pasa con Con varios juegos, por ejemplo Beyond Two Souls, que es un juegazo Todos estos juegos son buenísimos ¿eh? Si no los tienen, si no los han jugado, se los recomiendo Por ejemplo este es eh, el juego de Dragon Ball Z de, Para Playstation 2 que es el Tenkaichi Budokai Tenkaichi 3. Pero no tan algo raro. Está en español, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Le voy a dar clic Me abre un panel con más, más información del juego. Y le puedo dar aquí en el menú de jugar. Y se empieza a ejecutar el juego. Ahí dice cargando y toda la cosa, ¿no? Ahí ya empieza el juego de PlayStation 2. Sale aquí la cosa de NVIDIA por si quieres grabar. Quiero que vean esto. Creo que oigan esto más bien. Versión latino. Versión latino. Ahora sí, super. Dije, super. ¡Came! No, y con la voz de Mario Castañeda. Entonces, para salirnos del juego, le doy Escape en el teclado. Y se sale. Dice Game Over. Ya se salió. Entonces, vamos a ver cómo logré esto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es venirse a internet y poner launchbox launchbox aquí yo ya lo tengo se van a meter a la primer liga esta es la página principal de launchbox lo van a descargar eh, lo que tiene esta página es que no lo descarga directamente aquí tienen que poner su correo y sí o sí tienen que poner su correo porque si no eh, no les va a llegar el el correo con el link de descarga. Yo no les puedo poner el link de descarga porque es como que dinámico. Entonces cada vez que alguien hace esto cambia y bueno lo tienen que hacer sí o sí. Algo que pueden hacer también es venir a Facebook, buscan aquí Ejian Army, Ejian Army, e Army. Ya ni me acuerdo cómo se llama el grupo <risas> y piden unirse. Digo yo ya estoy unido aquí, pero piden unirse. Y aquí voy a subir yo unos links, wink wink. Con este, para que puedan descargar sin tener que hacer todo esto Así que aquí los van a ver De hecho no los van a encontrar fácil Porque obviamente aquí pues sale toda la historia del grupo Pero si se vienen a archivos Aquí van a ver todos los archivos que están subidos al grupo Y aquí es donde los van a encontrar Así que vayan, únanse al grupo de Hands Army. Por lo general no me tardo en agregarlos si me tarda un poquito, tengan paciencia, los voy, los voy a agregar paulatinamente. Y bueno, yo aquí yo ya estoy descargando el archivo como pueden ver aquí. Bueno, si lo descargan del grupo de Hans army van a tener que venir a esta flechita que está aquí arriba de mi cabeza, por aquí. Entonces le van a dar clic aquí, van a darle doble clic al, al escudito. Después se viene una protección contra virus, administrar configuración aquí y van a desactivar el tiempo real. Por unos cuantos minutos lo pueden cerrar o minimizar no hay bronca aquí acabo de descargar aquí ya está el archivo vamos a descomprimir aquí extraer aquí en LaunchBox y ya tenemos aquí el descomprimido podemos borrar el comprimido y les va a aparecer esto entonces lo van a instalar una vez instalado el programa no lo ejecuten se vienen eh, se vienen a donde dice fix abren otra ventana de exploración las ponen una al lado de la otra. Aquí es donde tenemos el fix. Raramente el Launchbox se instala aquí. Se vienen a equipo, a C, usuarios. Ponen su usuario. El mío es Josue. Y aquí está el Launchbox. Raramente aquí está. Y aquí está la carpeta de Core. Aquí está más. Copian la del fix. Copiar, pegar, reemplazar. Ya se saben el proceso. Y de una vez aquí ponen una licencia. La copian y la pegan aquí. En, en, en en la raíz de del Launchbox, una vez hecho esto, van a ejecutar Launchbox. Obviamente, a ustedes no les va a salir ningún juego porque Launchbox no es un emulador. Launchbox es un launcher, como lo dice su, su, su nombre. Un launcher quiere decir que pueden meter ahí varios programas y en este caso, emuladores. Para que este programa, este launcher, no me le das dos clics, lanza el emulador y lanza el, el juego en cuestión. También aquí pueden agregar juegos de Steam, juegos de, de Epic, de cualquier eh, compañía. En este tutorial nada más les voy a enseñar a agregar juegos de eh, emulador. Por ejemplo aquí voy a borrar todos los juegos de Nintendo 64 y los voy a agregar para que vean cómo se hace. Obviamente aquí no les va a salir nada a ustedes, entonces se vienen a la rayita. Si les sale, ah si les sale un.. Por lo general sale un cuadro que aquí, a mí ya no me sale. Donde venden la nueva actualización y noticias sobre el, el programa y todo eso Ahí le ponen abajito, dice un, un botón de no mostrar más Activan ese botón y cierran esa, esa ventanita y ya no les va a volver a molestar Una vez cerrada esa ventanita, se vienen a herramientas Buscan esta que dice importar Y aquí es donde pueden importar todos los juegos que tienen de Epic De, de Good of Games De Mame De puro mame de MS2 hasta de MS2 pueden importar juegos de Origin, Room. Los archivos Room son todos los emuladores de Steam, de Ubisoft y juegos de Windows. O sea, cualquier aplicación no, no tiene que ser juego. Entonces, el que nos interesa son Rooms. Nos va a abrir un asistente. Le vamos a dar, ajá, que vamos a importar Rooms. Ajá, siguiente. Aquí pueden hacer de dos cosas y depende de, eh, por ejemplo, los juegos de Wii los tienen que agregar uno por uno, pero por lo general pueden agregar aquí en donde dice agregar carpeta y ya nada más buscan en donde tienen su, sus rooms. Yo los tengo en grabando dos horas y me di cuenta que falló el audio. Así que vamos de nuevo, dejen su like porque ya llevo un rato aquí. Por ejemplo, aquí están mis rooms. Yo tengo todos mis rooms eh, catalogados por... por por consola, entonces si quiero agregar todos los que tengo de Nintendo 64, que son los que acabamos de borrar, pues ya nada más digo agrega todos estos juegos de esta carpeta. Pero hay, jue hay eh, consolas o hay emuladores o hay rooms que no se puede hacer esto porque son rooms con varios archivos. Estos rooms de Nintendo 64, de PlayStation y eso, por lo general nada más es un archivo por juego. Pero por ejemplo los juegos de, de Wii U tienen un montón de archivos. Entonces todos esos archivos los va a detectar como un juego. Entonces para los juegos en especial de Wii U pues vas a tener que seleccionar uno por uno. Por ejemplo aquí les voy a enseñar rápidamente cómo se ve un juego de Wii U. Aquí tenemos el juego de Legend of Zelda. Y pues es, todo esto, estas tres carpetas son los... El, es el juego de Legend of Zelda. Si te metes tiene todos estos archivos Todos estos archivos los va a detectar LaunchBox como un juego diferente Entonces lo que tenemos que hacer para los juegos de Wii U Por general viene el juego en Code Y el juego es el de la extensión RPX Entonces si queremos agregar juegos de Wii U Tenemos que agregar, agregar nada más este archivo Cambia el nombre Pero no cambia la extensión RPX Vamos a abrir y ese es el juego de de Wii U. Ahora, yo en este tutorial no les voy a enseñar cómo descargar, configurar y todo eso los emuladores, porque cada emulador es diferente y aparte eh, depende de tu configuración de la computadora, es cómo tienes que configurar tu emulador, si tienes un Intel, si tienes una AMD, si tienes Nvidia, si tienes este de, este, de ATI Radeon, de, eh, depende todo eso para configurar tu emulador. En, en estos días por lo general el emulador nada más lo instalas y ya funciona con una configuración predeterminada. Pero de todas maneras les recomiendo que busquen en YouTube este, cómo configurar, cómo descargar y configurar, no sé, por ejemplo, en este caso es el emulador de Nintendo 64. Ya se meten en el tutorial, ya lo configuran y eso. Y ahorita van a ver cómo va a estar la onda. Ok, en, en Launchbox lo primero que tenemos que hacer es. Instalar, lo, eh, decirle dónde están los juegos, dónde están los archivos de los juegos. Aquí ya le dijimos que están en la carpeta de N64. Vamos a dar que siguiente. Lo, lo siguiente que nos va a preguntar va a ser: ¿qué tipo de juegos son? ¿Qué plataforma es? Aquí le vamos a poner Nintendo 64. Vamos a dar siguiente. Yo aquí voy a borrar el emulador para que vean cómo se configura. Le vamos a poner añadir emulador. Cuando ustedes le pongan añadir emulador, más o menos va a detectar qué tipo de archivos son. En este caso son de Nintendo 64. Aquí LaunchBox ya está detectando que el emulador bueno para Nintendo 64 es uno que se llama Project 64. Y de hecho aquí dice en la ventana. Aquí el mensaje dice eh, Project 64 prellenado. Eso quiere decir que ya este, agregaron más o menos la configuración que debe tener el Project 64 para que funcione bien y lo ejecute bonito el Launchbox, ahora si ustedes No saben dónde descargar los emuladores Bien fácil, aquí les pone Un botón para descargar, ya sea De Playstation, de Playstation 2 Hasta de Playstation 3, les va a poner Aquí un botoncito de Este es el emulador mejorcito Que existe ahorita, entonces le pican aquí En clic aquí para descargar el emulador Nos va a mandar a la página Del emulador y ya lo pueden descargar no. Se pueden venir aquí a de, descargas Y ya le ponen este, Versión para público y ya descargan el, el, la versión que quieren, ¿no? Este es para Windows, y ya, lo empiezan a descargar. Cuando ya lo descargan, ahora si se buscan su tutorial de cómo instalar y configurar el Project 64, ya lo instalan, o configuran, no, no es necesario que agreguen los juegos, eso ya lo hace LaunchBox. Una vez que ya esté instalado y configurado su Project 64, le van a dar clic aquí en este botón que dice navegar ahora aquí van a buscar donde instalaron su emulador de Nintendo 64, yo lo instalé aquí en esta carpeta que dice games emuladores y dice apps aquí ya nada más buscan el de Nintendo 64, es el Project 64, le ponen aquí el ejecutable, por lo general nada más les va a mostrar el archivo que necesitan poner ¿no? por ejemplo aquí qué tipo de archivo dice project 64, entonces nada más les va a mostrar este que dice Project 64 para que no haya falla para que no estén así, ¿cuál escojo? No? Pues por lo general launchbox te dice qué archivo tienes que escoger, no. entonces le das abrir, aceptar, eh, aquí te dice que has hecho eh, predeterminado este emulador para, este, para esta plataforma, porque también puedes poner varios emuladores para una sola plataforma, que no lo recomiendo y ya está configurado, le vamos a dar siguiente, esta es otra opción bastante importante, eh, yo tengo varios discos duros en mi computadora y los emuladores no necesitan que sea un disco duro muy rápido o que esté en un disco sólido de gran velocidad entonces yo los tengo en mi disco donde almaceno todas las cosas entonces si yo le pongo aquí en esta opción que dice copiar los archivos a mi carpeta de juegos lo que va a hacer es copiar esos archivos que tengo yo en mi disco duro lentito y los va a pasar a el disco duro que tengo rápido pero no tiene tanto espacio entonces a mí no me conviene porque me va a llenar mi disco duro rápido que no tiene mucho espacio entonces me conviene decirle que no ahí déjalos donde yo los puse y desde ahí ejecútalos eh, aquí te va a preguntar que si necesitas buscar la, los, la, los metadatos le dices que sí esto es muy importante para que empiece a buscar las imágenes y la música y todo eso de los juegos le vamos a dar siguiente aquí no le vamos a tocar nada le vamos a dar siguiente otra vez aquí a mí ya me llama va a salir una lista de EmuMovies. EmuMovies es una página que se dedica a buscar imágenes, música, videos de los juegos de emuladores. Yo lo configure, hice mi cuenta. Ahí, de hecho, en vez de que le salga a ustedes esta lista, a ustedes les va a salir. Tienes una cuenta de Emu movies y le ponen que sí o que no o quiero crear una nueva. Ya depende de ustedes. Este, yo no me tardé ni 10 minutos le puse quiero crear una nueva cuenta la configure y ya la puse ahí en el, en el launch box, si no quieren no pasa nada, díganle que no quieren o no tienen cuenta y, y sigan, no. le vamos a dar siguiente ya que te dice que si quieres buscar los manuales y eso, ustedes ya se dan el tiempo de leer cada opción y activan y desactivan la que quieren ahora esta es una parte importante aquí es donde detecta los juegos en, el, en la columna izquierda dice que juegos el nombre del juego que encontró en la parte derecha dice el archivo que, que nosotros le dijimos, por ejemplo aquí el archivo es Conker's Bad Fury Days .z64 que es el, la extensión de los de los juegos de Nintendo 64 y aquí detectó que el juego se llama Conker's Bad Fury day eso quiere decir que el juego está bien, hay casos donde no sabe qué juego es y pues pone cualquier cosa, si ustedes saben ¿Qué juego es de ese archivo? Pues ya nada más aquí le pueden dar con doble clic Y escriben, este no es el juego, ¿no? Ponen el nombre eh, correcto en inglés o el nombre correcto original Una vez que ya hayan checado que sus juegos estén bien nombrados Le vamos a dar en terminar Este proceso se va a tardar bastante eh, Va a salir esta, esta línea de carga verde Y va a empezar a buscar y descargar las imágenes de los juegos eh, yo tengo un internet más o menos bueno eh, Ahorita son como 12 juegos Pero si sí se tarda bastante Yo les recomiendo paciencia este, Dejen ahí trabajar el programa También les recomiendo que no agreguen más juegos Porque yo ya también por desesperado Pues en lo que dije Pues en lo que descarga y busca estas imágenes Pues que vaya buscando las de Playstation 2 Pero no, este, empezó a fallar el, el programa Entonces yo les recomiendo que lo hagan por partes Primero agregan todos los de Nintendo 64 Esperen a que descarga y bueno, una vez que haya terminado este proceso, les va a salir este botón de eh, aceptar. Se han agregado tantos juegos, le dan a aceptar y ya van a salir aquí todos los juegos que agregaron. Y este es un tip, por ejemplo, si yo bajé música especial para Super Mario porque no encontró música, entonces para agregarla le dan al botón derecho, editar, y se vienen a media. Media tiene su, eh, su propio menú, Imágenes tiene su propio menú, videos tiene su propio menú. Por si quieren agregar imágenes, video o música, aquí en media sale eh, la ruta de música del juego. Vamos a dar a examinar y aquí ya en esta, aquí ya me sale a mí donde lo guarde. No me le dan a abrir y le dan a aceptar. Una vez que hagan esto, que pongan el juego de Super Mario 64, esto les va a servir mucho en el paso 2. Que es cuando se configura la otra interfaz. Acuérdense, para agregar nuevos juegos es agregar primero los rooms. Y después agregar el emulador. Aquí les voy a enseñar un ejemplo de qué pasa si quieren agregar más juegos. Se vienen a, a, al, al botón de opciones. A herramientas. Le van a dar importar. Archivos room. Por ejemplo yo aquí bajé el juego de, de Mega Man. Lo buscan donde lo guardaron. Lo tengo en 64, aquí está, Mega Man 64. Le vamos a dar a abrir, siguiente, le, le, lo único que tenemos que hacer es volverle a decir qué plataforma es, Nintendo 64, y ya. Lo demás va a estar configurado ya. Porque ya habíamos puesto que el emulador es Project 64. Le vamos a dar siguiente. Yo lo voy a seguir poniendo en la misma ubicación actual. No voy a mover los archivos. Siguiente, siguiente, puro siguiente. Porque esto ya lo, lo hicieron en la, la vez pasada. Entonces ya le pueden dar por lo siguiente. Por lo siguiente. Aquí checan que sea el nombre del juego. Terminar. Va a empezar a descargar las imágenes del nuevo juego. Y lo va a agregar al emulador. Una vez que ya tengan todos sus juegos agregados. Como lo tengo yo. Aquí están todos los juegos agregados. Yo tengo aquí de Nintendo 64. Aquí ya agregó el juego. Aquí está Mega Man 64 no hay ningún problema entonces cuando ya tengan todos sus juegos de todas sus plataformas configurados y eso o sea ya tienen que, que poder ejecutarlo con doble clic aquí se tiene que ejecutar como ustedes quieren en, en pantalla completa ya tienen que estar funcionando los controles en sus juegos aquí por ejemplo vamos a adelantar aquí ya puedo adelantar presionar estar para salirse con un escape se pueden salir. Una vez que ya tengan funcionando Launchbox como quieren que funcione, ya lo pueden cerrar con todos sus juegos. Ahora vamos a abrir Big Box. Aquí ya les va a ejecutar. Ah no les dije cómo poner estos videos, ¿verdad? Esperen. Este, este es un extra que yo hice para ustedes. Esto no lo van a encontrar en ningún lado. Esto yo lo diseñé, yo lo edité y todo. Son los videos que se van a ejecutar en el fondo, cuando estén en PlayStation, se va a ejecutar ese video. Ahorita les voy a enseñar qué videos son. Por ejemplo, si me vengo a PlayStation, el video que se va a ejecutar es este. Me gusta mucho porque pues, le puse el sonido de PlayStation y ya después viene como un pequeño trailer. Usé obviamente los, eh, un comercial que hicieron para el PlayStation Classic, que es un PlayStation chiquito. Y lo modifique un poquito para que mostrara más juegos de los que tiene. También lo hice para el PlayStation 2. Por aquí debe estar el video de PlayStation 2. Aquí está. Entonces el de PlayStation 2 también sale como cuando enciendes la consola y empiezan los juegos de PlayStation. ¿no? También le puse varios. Puse eh, un video que estaba por ahí de PlayStation 2. Eh, un concepto de Playstation Classic, Playstation 2 Classic lo modifiqué, le agregué más cosas y lo hice para todas las plataformas aquí abajo en la descripción y en los comentarios va a haber un comentario fijado y en la descripción va a estar los links para descargar estos videos, una vez que los hayan descargado o tengan unos propios, se vienen a las opciones de Launchbox herramientas y lo van a dar en gestionar plataforma Aquí se van a venir por ejemplo a PlayStation, le van a dar editar y les va a salir esta pantalla. Aquí pueden cambiar qué imagen quieren que muestre, toda la, la, la información, qué carpetas están y todo eso. Lo que nos importa aquí es la ruta del video. Por ejemplo, imaginen que esté aquí nada. Entonces le van a dar navegar, van a buscar en dónde tienen su video, en dónde lo guardaron. Este es de PlayStation y le van a dar a abrir y le van a dar a aceptar. Obviamente, aquí en la Box, pues no se va a ver ningún cambio si ustedes se vienen a la sección de PlayStation, no se va a ejecutar ese video. Eso es para la aplicación de Big Box. Bueno, una vez que ahora sí ya tienen configurado esto, se van a venir a su aplicación de, de Big Box. La van a ejecutar, se está ejecutando, encienden su control y ya pueden mover. Entonces, si se ponen en PlayStation se va a ejecutar ese video ahora a mí se me ve diferente porque tiene un tema si ustedes se vienen a gestionar temas esperen, les voy a poner el, el tema que todo el mundo va a tener que es el de default Este es aplicar tema así van a ver Big Box ustedes cuando lo ejecuten no se ve como el que yo tenía Aún así ejecuta los videos y todo eso Y muestra ahí más o menos los, los juegos que hay Si le dan A, pues les va a abrir la sección de Playstation Un poquito diferente a como yo lo tenía Esto lo cambian si le dan Escape O le dan B en su control Ustedes ya tienen que buscar ahí sus controles También si no les funciona el control Con el teclado, flechita arriba, flechita abajo Tienen que buscar, aquí está Opciones Y por aquí debe de estar algo de controles, mapeo del teclado, controlador, aquí está. Si no lo, si no pueden usar el control, pues ya nada más activan esas dos palomitas y aquí les va a, a salir qué dispositivos de controles pueden usar. Si no tienen uno de Xbox, tienen uno de Play o lo que ustedes tienen, aquí lo pueden seleccionar. Bueno, una vez ya activado el control y pueden moverse con el control, se pueden venir a gestionar temas. En gestionar temas, yo lo que les recomiendo es venirse a disponible nuevo actualizado. Ahí les van a salir todos los temas que están actualizados y se pueden instalar aquí en Launchbox. Vamos a instalar. Bueno, si se esperan tantito, les sale una pequeña un pequeño preview de cómo se va a ver el tema. Dejen ver cuál me gusta para probar. Creo que el Wood Panels me gustó. Vamos a darle aquí y lo van a dar a instalar ahí va a empezar a descargar, algunos pesan muy poquito, algunos pesan bastante depende de su internet pues se van a esperar este se está descargando bastante rápido una vez descargado le van a dar otra vez clic, los va a llevar al, a la sección de instalados ahí dice hasta arriba a la izquierda instalado y ahora sí ya pueden eh, ejecutar o, o aplicar este tema, le dan clic y le ponen aplicar tema como principal Ahí está, y cuando se regresan al menú principal, aquí ya debe de estar su este su nuevo tema instalado. Ahora cada tema es diferente. Por ejemplo, este no está ejecutando ningún video de fondo. A mí no me gusta porque me tardé mucho je, je, este, haciendo esos videos para que no se vean. Ahora, este tema no quiere decir que no sirva o que no me guste. Bueno, no me gusta. Pero no quiere decir que no sirva. Si se vienen a gestionar temas y se vienen a instalado y buscan Wood Panel, se vienen a vistas. Aquí está vistas. Y estas son como varias opciones que tiene el mismo tema. Por ejemplo, ahí pueden ver que ahí tiene una opción para este, que salga como una, una tele y la consola arriba. Vamos a seleccionar esta y vamos a ver qué cambio tuvo el tema. Por ejemplo aquí ya está plataformas, dice Nintendo 64, Nintendo Gamecube y ya salen los videos. No me gusta porque pues salen los, los juegos encima de esto y pues tapan el video, ¿no? Así yo les recomiendo que vayan probando temas. Digo hay varios temas muy padres, por ejemplo este tema en lo que estoy buscando el que tenía. Está, no está mal la verdad, aunque salen los juegos encima... Pues se aprecia bastante bien el jueguito y todo eso. ¿no? Y bueno, ese fue el video de hoy. Ojalá les haya gustado. Eh, estuvo bastante pesado grabarlo. Por favor, suscríbanse. Por favor, denle like para que le llegue a más gente. Ya me cansé de esos comentarios de por qué no tienes más suscriptores. Pues porque no dejan su like, porque no se suscriben. <risa> por eso el 98% de la gente que me ve no está suscrita al canal hay que cambiar eso hay que remediarlo eh, también eh, si quieren eh, como les digo van a venir reviews de varias cosas si quieren que haga review voy a empezar a comprar cosas raras y extrañas de internet tecnológicas y a lo mejor no, te, no tan tecnológicas a veces eh, Si quieren que, revi que revise algún producto O que haga algunas compras extrañas en internet pues Nada más dejen aquí abajo en, la, eh, en los comentarios Qué es lo que quieren que compre Qué, qué es lo que quieren que re revise en video Y también si son cosas muy muy caras eh, ya, muy exageradamente caras Ahí está el Patreon El Patreon es eh, una forma en la que ustedes me pueden ayudar Para que yo compre más cosas Cuando a alguien se suscribe al Patreon y hace donaciones Y eso tiene acceso a varias cosas Que un usuario normal no va a tener eh, Obviamente voy a subir ahí eh, Archivos de esta y de la, de la versión pasada De la computadora También voy a subir... Eh, bastantes archivos que puedan descargar, por ejemplo, eh, todo esto que hicimos en este video en un solo archivo para que nada más lo descarguen y ya nada más lo descompriman y funciona sin ningún problema. Y bueno, ya haremos muchísimas cosas más, ya les iré explicando conforme vayan avanzando los videos. Vienen los videos del teclado, del mouse, del Oculus Quest 2, de cómo hice la lámpara, de cómo hice esta compu y varios otros experimentos que voy a hacer. Voy a modificar toda mi casa, eh, empezando con el nuevo estudio que se está construyendo. Se va a tardar un poquito porque pues es construcción de casa. Síganme en las redes sociales también, en Instagram, en Twitter y todo eso. subo eh, ya, ya había subido esto hace casi un año que empecé. En cuanto terminé la versión 1, empecé con la versión 2 y empecé a subir cosas a mis redes sociales. Así que eh, si les interesa todo esto, síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter. Ahí va a estar los, los links en la descripción y todo eso. Yo soy Ejian, nos vemos en el próximo video.